Lo más probable es que las cosas no pasen porque tengan que pasar, como nos dicen siempre, ya que estamos disfrutando de un libre albedrío que nos convierte en la única especie que puede equivocarse. Esto no es, no es poca cosa. Sin embargo, el error también puede ser parte del aprendizaje, ya lo sabes. Lo importante es evitar las respuestas fáciles no se resuelve todo con un pensamiento positivo, eh, no es espiritual el manejar alguna técnica meditativa o tener una dieta determinada Creo que lo que se trata es de aprender a vivir, de conocerse, de manejar emociones, eh, intenciones, manejar la energía en definitiva, gestionar bien nuestra libertad, tomar buenas decisiones y convertir eso que se llama espiritualidad en un estilo de vida, donde la vida sea lo más importante. Ahí sí es fundamental que nos enfoquemos en eh, ir ampliando nuestra coherencia y que realmente el día a día sea un tejer multidimensionalmente hablando, eh, pues la dimensión espiritual con la mental, con la emocional, con la corporal, con la interpersonal, la social y por supuesto también la dimensión ecológica, la suma de todo eso, da lo que es nuestra vida, una vida en la cual la vida sea lo más importante. El contexto, la libertad, la manera, el amor, la condición natural, la felicidad y el equipaje para viajar en, esta, en este viaje llamado vida, la paz interior, para que lo compartas. Espero verte mañana. Gracias.